有 que lo que tú fui por y que que La también. Púntale un fritalsito. ¿Y con qué le doy? Dale con tiempo, que caigan en tiempo. entonces. Dale. 3, 2, 3, 2, 1, tiempo. El tiempo pasa y pasa y el reloj no se detiene. No. Tengo pan prófugo, prófugos, los buscan. La PN. Los picales tienen fotos con su huella de ADN. Ellos te frenan, te la ponen si no tienes. Por las intenciones de pelo, estoy rompiendo los panteles. Sabiduría de mi abuelo, yo no te hablo M. Mira mal la cara porque sé que tú me temes. que yo light y el tabaco, yo lo queme sí, adicto a la laguna, sí. con el bate de jay con Ya yeah. muchos que no soportan cuando sufren de un mal yeah. el lema de mi bloque es para pa' qué dormir, Yo yeah. no tengo tanto enemigo, no, no puedo confiar, confiar en, ti. en ti, un segundo dañado que con la boca tiro el, el beat, y yo me medio mareado, te hago un free de ahí a ahí, haciendo yeah. rap de los 90 con un flow de, de R &B. la R&B, tranquilo rabia, que apenas yo no he comenzado, más yeah. habilidad con tigres con cara de desgraciado, sí. no es que yo estoy loco, ni que estoy de computado, a mí no me gusta dame porque Pero, estoy semi drogado que lo que fue la casa sola es una matemático en the Big Now, que se representa, representa, representa, same siempre, noise, siempre, siempre, siempre, oh desde la los de los fucking siempre, siempre, en